Hola, hola, hola, hola queridos amigos, amigas, amigues Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende a qué hora estés escuchando este video eh, Bueno, nada, ya casi estamos terminando Mercurio En todos los signos nos falta el día de hoy Y mañana terminamos con Mercurio en Piscis Pero hoy nos toca Mercurio en Acuario Vamos a dar las tres palabras claves para Mercurio en Acuario positivas y las tres palabras claves negativas para este mismo Mercurio en Acuario. Te recuerdo que todos los planetas tienen su parte de luz y su parte de sombras. Entonces lo importante es que vos puedas ir viendo en la carta de esa persona que estás estudiando o en tu propia carta cómo eso va eh, modificando en la persona sí, como eso va eh, entrando y formando esa personalidad entonces las tres palabras claves positivas para mercurio en acuario es que son mentales son intelectuales y son muy observadores las tres palabras claves negativas son sombras para este mismo Mercurio en Acuario es que disocian las cosas, la realidad, eh, viven en una permanente tensión y son distraídos. La distracción es una de las sombras de Mercurio en Acuario. Se distraen muy fácilmente de lo que están haciendo. Bueno, eh, nada, mañana nos encontramos, claro que sí, por supuesto, como todos los días, ¿con qué nos encontramos? Con Mercurio en el último de los signos del zodiaco, Mercurio en Pisces. Chao, hasta mañana.